Sobre cómo afecta a Piro, paga la financiación de la universidad pública. Eh, yo soy de la idea que no debía afectarlo. Eh, yo creo que el, los gobiernos tienen el derecho y, más todavía, la obligación de generar eh, programas de becas, no solamente para los. Eh, pilos muy pobres, sino posiblemente también para los pilos que no son tan pobres y para los pobres que no son tan pilos, en fin, muchos muchos distintos eh, programas. El, el problema es cuando esto se asume como, como una ecuación de suma cero y que para darle a unos hay necesariamente que quitarle a otros, eso, eso realmente eh, sería altamente inconveniente. Creo que en el último año de ser paga hubo un eh, direccionamiento de unos, de unos recursos, estaba desfinanciado, pues y hubo direccionamiento de recursos del, del CRE, que existía la expectativa de que fueran para la universidad pública y fueron direccionados a, a ser paga, pero esto eh, creo que no tiene que ser la esencia del, ni del programa ni de las estrategias, eh, creo que hay que multiplicar las estrategias para llevar eh, un derecho de educación superior de alta calidad a todos los jóvenes colombianos que quieran acceder a ahí.